Es un poco teórica, me pregunta, ¿no? como filósofo o como. Pero a veces pienso si el problema, digamos, toda esta parte ¿no? negativa que tiene, también refleja un cierto desinterés, ¿no? Digamos, una alternativa a una vida que es eh, hostil, por así decir ¿no? Que es como una posibilidad como de, de, de, de huir de ciertas. Pues eso, de un mundo de unas relaciones en clase, de los adolescentes, o en el trabajo, nosotros, o en el mundo de real de la política no tan convulso, tan tan difícil de resistir, ¿no? que uno encuentra ahí como un, como un remanso de paz. ¿no? Eh, no sé. No sé si estás de acuerdo con esto. Totalmente de acuerdo. Uno de los últimos libros que he leído de un sociólogo francés, llamada por ponernos en el plano teórico, David Le Breton, se titula Desaparecer de sí, y como una tentación contemporánea. Interesantísimo, para hilarlo luego con, con esto. Uno siempre intenta arrimar el asco a su sardina de lo que está, de lo que está trabajando. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que atisbas. ¿Por qué? Pues porque la vida nos pesa, y nos pesa en este momento contemporáneo de tantos cambios, porque hoy ya no es suficiente con crearnos una identidad, como incluso teníamos los de mi generación y un trabajo dos para toda la vida, sino que es una identidad en constante cambio y en constante construcción. Esta identidad un poco líquida, incluso gaseosa, los tiempos líquidos de, de Bauman. Entonces, claro, la tensión es tan constante, tan brutal, por reinventarse cada día y por reinventarse además de forma perfecta, lo tienes que reinventar de forma perfecta, de tal manera que te toleran muy mal la imperfección, que es algo que va con la propia esencia humana el elogio de la imperfección que deberíamos hacer, es que somos imperfectos. Y por lo tanto, si no empezamos a enseñar a que no somos, a no estar solo pendientes de un like o a, de una máscara perfecta, a, a aceptar el imprevisto y la frustración, vamos a conseguir mmm, verdaderos monstruos desde el punto de vista personal. Entonces, ¿esto mmm, qué genera? Genera tentación, una de las tentaciones contemporáneas, más evidentes a mi juicio, que es la de que la gente quiere desaparecer, desaparecer de, de sí, de, de, de la propia identidad. Mm, eh, todos podemos desaparecer a ratos, a ratos nos apetece, venga, pues ahora solo en mi habitación, muy, esto es muy adolescente, con el portazo, solo un, un rato, ¿eh? una cosa es desaparecer un rato y otra es empezar a proponerlo como modo de vida, o sea, mm, hay muchas formas de desaparecer y en la adolescencia algunas son especialmente trágicas especialmente trágicas como es el caso de la anorexia por ejemplo poner una o una que hace unas semanas era mejor hora y no había atascos pero nos llenó el hablamos otro profesor y yo sobre por 13 razones la serie del... sobre el suicidio después de valorarlo mucho en la universidad tocamos este tema de la desaparición de brutal con sillas en la, en la puerta los alumnos viniendo como a ninguna otra otra actividad pues porque hay ser de hablar de lo esencial que no que no se habla. ¿no? Bueno, y aterrizando la teoría. Eh, una de las formas de desaparecer de sí es la propia, el propio consumo digital exacerbado. El meterte en una dinámica donde además, no es que te faciliten las máscaras, es que la máscara forma parte de la propia trama. Es decir, lo, que no está es el, lo que no está es el rostro, el humanismo del rostro, donde yo me comprometo con el otro, entiendo perfectamente que el otro es un bien, le veo en el rostro y me compromete con él, no, no aquí yo mismo soy una máscara y es una desaparición una desaparición y una reinversión constante entonces claro claro que sí ahí está una una de las posibles de, derivaciones el eh, breton dice eh, de estos estados para no ponerse muy trágico de estados de blancura en los que a veces suspendemos la vida bueno se acabó se acabó por un, no necesariamente de forma dramática ¿no? sino en suspenso A mí la vida eh, la vida me pesa, ya, ya es suficiente. ¿no? A nivel adolescente, para bueno, que todavía tengan algún adolescente, bueno, incluso para adultos, se puede, se puede leer. En clase con los de primero alguna vez lo hemos hecho. Eh, hay una novela que levantó un escándalo hace unos años, se llama Nada, no es la nada española de Carmen Laforet. ¿vale? Es una la autora nórdica que se llama Jane Teller, que plantea una novela ¿no? escandalosa porque ha pasado de ser prohibida en muchos países a ser recomendada. ¿no? Se lee en todos los institutos de Francia, de Bélgica, de nada. Y lo que plantea es la historia de un muchacho en una clase de secundaria, se llama Pierre, Pierre Antón, que dice, se acabó, quiero desaparecer, y se sube a un ciruelo, una cosa así como muy surrealista. Ahora, ¿no? venga, dadme motivos para bajar del ciruelo. Y entonces los muchachos lo que tienen que hacer es construir una especie de montón de significado. Vamos a darle razones a este muchacho para que se baje, pero, pero ¿qué hace? Y no es tan fácil, porque los propios chavales lo que van descubriendo, un poco de spoiler, es que a lo mejor ellos también, a uno mmm, le gustaría subirse al, al ciruelo, van las propias heridas eh, apareciendo. Hay un filósofo español, mmm, con esto termino la teoría, que se llama mmm, Torralba, francés Torralba, el catalán, que ha escrito un libro que se titula ¿Por qué Piegantón debería bajarse del ciruelo? A propósito de la, eh, de la novela. ¿vale? entonces algún año algún año no todos porque además es que el tema el tema es un poco más preadolescente como los de primero aunque es verdad que en la uni no muchos por aquí hay alguno en cuarto o incluso uno con 40 años está un poco preadolescente ¿no? pero es una lectura para un, po un poquito antes para la transición las dos juntas ¿eh? nada primero y después entonces yo creo que esta desaparición de, de uno es una tentación contemporánea y una de las formas en las que se manifiesta es la adicción digital. Hemos elevado un pelín solo. El libro es más sencillo, más fácil. En el caso de la adicción digital, lo que veo ya no es, es... Por un lado se esconden detrás de una pantalla, pero por otro lado crean una realidad ficticia. Antes, en la época de mi padre, salir a la calle era salir peinado, los zapatos bien brillantes... Era la forma de afrontar la vida. Hoy no necesitan nada, porque pueden ellos sienten que engañan y que la foto cuanto más sonriente... O con, pero hasta, hasta en ámbito intelectual. Uh -huh. He visto chavales que estudian aquí que tienen que publicar que están estudiando. Y yo, pero que se lo Encima que estás en casa... Pero no, es la forma de decir, oye, qué listo soy. No me basta con lo que creo de mí mismo. Tengo que comunicarlo para que los demás se enteren lo que quiero que se enteren. Sí, lo que pasa es que el autocontrol en, en esa dinámica no es fácil y entonces el irse al menos hacia la ladera del precipicio a veces es frecuente. Quiere decir que como se publica eh, más de lo que se debería publicar desde un punto de vista de la construcción personal, ¿verdad? la intimidad, los contactos no son amigos, no son amigos íntimos. Entonces hoy se empieza a hablar, esto sí está en el libro de extimidad, en lugar de intimidad. Todo está en la, en la red y además siento que tiene que estar en, siento que está en, en la red, ¿no? Entonces, también eh, se cometen errores y cada vez más, más frecuentes nos encontramos en empresas donde hoy el currículum se mira, pero después de la reputación online de un muchacho, es decir, un muchacho que ha publicado sus borracheras en Facebook de este fin de semana, queda automáticamente excluido de la prueba de selección de Coca-Cola o de la cadena COPE, me da igual, de las, de las dos, con lo cual hemos arruinado mmm, unos cuantos años. Eh, la contrapartida es que se está trabajando desde el nivel ético y jurídico que por otro lado es muy humanístico, muy cristiano, ¿verdad?, en que en el derecho de reparación, en el derecho al olvido, todos podemos cometer una. Hombre, son 50, si tu vida es está constantemente, pues hay un problema que hay que abordar, ¿verdad?, pero también mmm, crucificar a un muchacho, pues en estos momentos, como hay esa tentación de, yo soy lo que yo digo que soy, yo soy yo y mis redes sociales, pero quien yo digo que soy?, ¿quién yo digo?, y eso me libera de un montón de presiones donde la vida me pesa tanto que no puedo manifestarme como soy. Entre otras cosas, esto lo vemos mucho también incluso entre alumnos con temas eh, tabú, tabú de los que no se habla. Entonces, el amor en profundidad, la muerte en profundidad, el suicidio. Eh, por cierto, la segunda cifra ya alcanzando a los, eh, al, al cáncer por encima de, las, eh, de los accidentes de carretera, de, de muerte de jóvenes en España, entre 18 y 30. Pues son cifras silenciadas, el, el suicidio. Entonces, claro, en, en esa dinámica a veces es fácil que se nos vaya a la mano. Y nos convertimos en, no hemos cuidado nuestra intimidad, hemos confundido los amigos con los contactos, hemos publicado lo que no deberíamos haber publicado y a veces es tarde para, para rectificar o hay que empezar todo un proceso de, de reparación. Entonces, a veces es una falsa liberación que tiene consecuencias más graves de lo que nos puede, eh, de lo que nos puede parecer. Propias. No digo ya, por supuesto, el año pasado se me echaba a llorar una niña en clase porque ella me contaba después en de una tutoría que era porque eh, cuando hablábamos de el otro como sujeto, no objeto y la dignidad de la persona, ¿no? el otro no es un cline, no es un calcetín, con algún ejemplo concreto. ¿no? Decía, bueno, a mi amiga en el instituto eh, la grabaron en un baño, la subieron a un típico WhatsApp que circula de la chica haciendo sus necesidades en el baño por todo el por todo el instituto lo que supuso la expulsión de dos pero mmm, el vídeo se subió a la red ha habido que hacer búsquedas para irlo borrando y mi amiga sigue en tratamiento psicológico pues, es decir las consecuencias también sobre la vida de los la vida de los otros ¿no? porque cuando estás entiendes que así puede ser la tuya pues también juegas con la de los demás ¿no? pues, esta liberación es un territorio minado Muy, muy interesante, uso, abuso y, y adicción. ¿no? A punto de vista, lo cercanas es que están las fronteras en el caso de la digitalización de la, de la digitalización. Para muchas cosas, pues, entre el uso, y el abuso y la adicción, por ejemplo, para tomar una cerveza, o para según qué cosas, es realmente esa separación y es relativamente sencillo saber cuándo estás llegando a esos niveles, ¿no? Pero en el caso digital, yo creo que ya están en las tres fases entremezcladas prácticamente: a nivel laboral, a nivel eh, social, ¿no? a nivel familiar. O sea, no, no están tan claras las fronteras absolutamente de acuerdo, la realidad siempre es más compleja, claro, intentar meter en casillas luego la realidad personal, incluso alguno me puede decir, bueno, pues yo estoy a veces en una, a veces en a veces en otra, a veces uso bien, o a veces me parece que o tengo conductas propias de pues sí, totalmente de acuerdo con la con la reflexión, mmm, ahí me surgiría estirarlo por miren, no solo es que los límites no estén no estén claros en la digitalización especialmente, porque es un territorio muy nuevo, especialmente en otras tampoco. En otras tampoco, gente que se, está en la frontera, entonces tienes el diagnóstico de un especialista que siempre tira de una convención. Es decir, dice, bueno, a partir de los seis meses, ¿por qué no a partir de los cinco y medio? Porque hay que poner un límite para empezar a diagnosticar y empezar a, empezar a tratar. Entonces, en el caso de la digitalización, no solo en este momento son muy difusos, porque al no estar ni siquiera bien conceptualizada, mucha gente que no dice, dice que no existe la adicción digital, pues empezamos por el primer problema, claro. Eh, puedes encontrar en un centro que te derive a otro que diga, bueno, eso lo hacemos todos, ¿no? Sino que es una adición que se convierte en potenciadora y altavoz de todas las demás. Con lo cual, eh, en este sentido... Eh, aumenta el riesgo. ¿Por qué? Pues por ejemplo, el caso por el que hemos empezado, la ludopatía, el juego online, la pornografía, la pornografía online. Pueden ser distintas, pero que están así, absolutamente entremezcladas en la adicción a las compras, ¿no? las, compras son, las compras online. Es decir, no deja de ser un altavoz, un potenciador de otras que pueden venir de base, con lo cual complica todavía eh, más lo de los, eh, lo de los límites. Claro, está complicado porque también tenemos unos ámbitos de vida personal muy entremezclados, porque no se cumple lo del 888 para el equilibrio, no trabajamos 8 horas, 8 ocio y descanso y 8 dormimos. Acabo de poner algún ejemplo de los chavales que juegan al Fortnite a las 4 de la mañana, estos no duermen 8 horas, invadimos, pongámoslo los nuestros. ¿Cuántas trabajamos también digitalmente? Desde hace unos meses, antes del verano, están con un proyecto de ley en España sobre el derecho a la desconexión. ¿no? Bueno, derecho a la desconexión... No es solo que ya es bastante, que no tengas que contestar, si eres el jefe, vale, pues haría con tu vida y el tiempo que quieras ser jefe y, y así siendo jefe, ¿no? Pero no solo es que no tengas que contestar a las ocho y media de la tarde o a las nueve, el que te entra por obligación, ¿eh? porque si no vas a tener una represalia al día siguiente, que eso ya es importante, me parece que es necesario eh, regularlo, ¿verdad? En la medida de lo posible, la, la regulación. Mm. Sino el estrés anticipatorio que se genera, ¿eh? es decir, la gente que se acostumbra a vivir así. Eh, vive pendiente con una cierta angustia de que le entre en cualquier momento y en cualquier situación un mensaje que tiene que contestar. Eh, te terminas acostumbrando a algo que termina siendo absolutamente normal para ti en la vida, porque ya vives así, ya vives con el cuello estirado y cuando te lo quitan, cuando terminas de trabajar, pues sigues con el cuello estirado, como la fábula del cisne. Ha comido toda la vida así, pues cuando le quitan la cadena sigue con el cuello estirado. Entonces sigue así, sigue con ese... Estado mmm, estado permanente. ¿no? Y por último, en esto lo había apuntado por aquí, según iba hablando, el tema de las aulas. El tema de las aulas sobre el que tenemos que repensar. Porque, eh, claro, el trabajo para los estudiantes es estudiar, para los pequeños, para los profesores, eh, docente. Nos ha entrado el furor desde que se empezó a hablar de las TICs, eh, las tics en el aula. Mi hija mediana de 11 años... <coughs> Tiene este año, ya, no tiene libros, hemos discutido, no tiene libros de, de texto. Se trabaja digitalmente por proyectos y con una aula virtual maravillosa. Estamos todos los padres, todos ¿eh? no es todos menos uno, que fumamos en pipa. Mm, con el experimento, pero bueno, vamos a aguantar un año a ver cómo, cómo va el tema. Con el experimento, ¿por qué? Pues porque yo estoy, a mi hija de 11 años, sin darle esta chapa, claro, sin decirle todo esto, pero sí con algún mensajito de, Irene, venga, vamos a, a correr, vamos a jugar, vamos a quitarnos la pantalla. Papá, tengo que hacer los deberes, los deberes están aquí. Claro, la pregunta de fondo a la teoría es, está en el libro, sí que está. Eh, ¿Debe la escuela potenciar esto hasta ese punto? ¿Es la escuela el lugar para, con todas las horas que tenemos fuera de consumo de pantallas, ¿es la escuela el lugar para ponernos más horas de consumo de pantallas? No se puede enseñar de otra manera. Y sobre todo, ¿no hay algunas otras cuestiones fundamentales que sí son propias de la escuela? Afortunadamente en esta casa y en otras se trabaja eso muy bien, ¿no?, desde el punto de vista de las humanidades. No es el lugar para que los chavales aprendan quién soy yo, hacia dónde voy, quién es el otro, si es un bien para mí, quién es un amigo, qué diferencia hay entre contactos y amigos, matemáticas, estupendo, y lengua y conversación. No es el lugar para, para aprender eso. ¿Qué hacemos burocratizando la vida de los chavales? Yo en esto sí que soy muy crítico, en esto sí que soy bastante, es el punto del libro más alarmista. Quizás sea porque en este momento me, me sacude claro, y, me, y me toca. Pero, ¿qué hacemos burocratizando? Ya tengo bastante en la universidad con el Plan Bolonia en perder un porcentaje importante de mi tiempo, intento que sea lo mínimo y no llevarme demasiadas úlceras en eh, toda mi vida para la NECA, para que un señor y las evidencias y después el aula virtual y tener que estar todo en el aula virtual. Y, vale bien, mira, un 10%. A ver si es posible que lo reduzcamos, lo reduzcamos aquí. Pero mi hija de 11 años, mi hija de 11 años eh, tiene edad de empezar a eh, usar eso con equilibrio, ¿no? no al revés. Si el tiempo que no tienes es el que pasa fuera de pantalla. Bueno, porque además cuando termina de ahí, agotada, esta semana, un día agotada eh, de pantalla. Estamos viendo en casa, no sé si somos frikis, verano azul. Porque ya no lo han visto, entonces está en Movistar. Bueno, es verano azul. Papá, sí, sí, sí, ya sé que es otra pantalla, y que... pero verano azul, verano azul, verano azul. Después de las horas de... Toda la tarde se había pasado en, con la pantalla, entonces claro, es que está muy mezclados los ámbitos. Pero esto se puede cambiar, ¿eh? Esto se puede cambiar. Empezando, como decía aquel eslogan de Manos Unidas, cambia tu vida para cambiar el mundo, empieza tú. O sea, como minorías creativas, no pasa nada. Un cole, en Estados Unidos este experimento también está, han vuelto en algunos eh, colegios, están volviendo a los apuntes con papel y boli. Prohíben todo lo demás, apuntes con papel y boli. ¿Para qué? Pues para recuperar algunas habilidades esenciales, de lógica, que están perdidas, que se han dado cuenta a una determinada edad de, ah, si esto estaba adquirido. Claro, pero no vienen por generación espontánea, estaba adquirido porque se había trabajado. Si se ha dejado de trabajar, pues ya no está. Y como ya no está, pues ya no escribimos sujeto, verbo, predicado, punto, una idea. No. Entonces, claro, tiene razón es muy complicado y además es un territorio nuevo el que el que pisamos ¿no? por eso me parece que que voces equilibradamente alarmistas son cada vez más necesarias ¿eh?